Porque hay una diferencia aquí, porque nosotros somos de la parte baja y los otros son de la parte alta, entonces hay una diferencia que nos están haciendo eso, como una discriminación, ¿no? como empezando de los, el presidente de la zona, de la parte alta, y que nosotros somos de la parte baja. Entonces estamos un poco molestos por eso y estamos en este estado. Y la calva que tenemos es que nos ha prestado de la iglesia de los últimos de siete días aquí del 20 de octubre.